Buenas tardes. Gracias a todos por venir a esta convocatoria, a esta concentración contra el tarifazo. Hoy volvemos a tener récord histórico a través de la luz. Eh, bueno, esto simplemente para recordar el tema de las medidas de seguridad. Estamos todavía en pandemia, que tengamos todos la mascarilla puesta y tengamos nuestra, nuestra distancia. Bueno, pues desde el Partido Comunista de los Trabajadores de España hemos convocado esta concentración, eh, que no es una concentración final, de hecho es una primera concentración porque, bueno, ya lo vemos todos los días en las noticias, vemos como el precio de la electricidad sube día a día, eh, llevamos semanas de récord histórico tras récord histórico, hoy uno más, y previsiblemente pues esto continuará, ¿no? De hecho ya nos están advirtiendo en los medios de comunicación de que esta situación eh, seguirá así en los próximos. en los próximos meses incluso. ¿no? Eh, como decía, eh, será bueno pues una, una primera movilización eh, de otras que, que seguirán viniendo. Y, y bueno, pues os agradecemos, como decía mi compañera anteriormente, eh, vuestra presencia aquí. Pero eh, somos de hecho unas cuantas decenas de personas pero deberíamos ser muchas más ¿no? porque de hecho esto nos está afectando pues a todos no eh, nos afecta a la mayoría a la mayoría trabajadora que somos quienes estamos pagando esta situación y que estamos pagando estas, estas facturas eh, desbocadas para llenar lo de siempre no los bolsillos a cuatro capitalistas a las grandes empresas del país a los que controlan y deciden nuestra vida no y esto, esta concentración es un primer paso seguramente para tomar las riendas de, de esta situación, para plantarle cara a las eléctricas, para plantarle cara al Gobierno que, que tome cartas en el asunto, eh, que de momento no se está haciendo, que las medidas que están proponiendo tanto el Gobierno como la oposición parlamentaria son medidas que, como vemos, no tienen ningún tipo de fundamento, que no tienen. Eh, ...ningún tipo de, de, de bueno de, de solución en la vida diaria de, de la mayoría trabajadora. Eh, de hecho, vemos ¿no? como la, la medida que se había tomado, la medida estrella, que, que era la de bajar el IVA al 10%, pues se tomó esa medida... ...y desde entonces hemos visto que aún más se han seguido subiendo los precios de, de la electricidad. ¿no? Pero además, esta concentración... ...está claro que es contra el tarifazo... ...pero no solo contra el tarifazo... ...porque de hecho... ...nuestras condiciones de vida... ...nuestras condiciones de trabajo... ...se empeoran día a día... ...vemos cómo ...la electricidad sube... ...pero también sube el precio del combustible... ...sube el precio... ...de la cesta de la compra... ...sube el precio... ...de los suministros básicos... ...y en definitiva vemos como los trabajadores y trabajadoras... ...quienes movemos día a día este país... ...nos encontramos cada día... ...más pobres... Mientras los de siempre, los grandes capitalistas, las grandes empresas, siguen llenándose los bolsillos. Y ahí vemos las cuentas de resultados que tienen las, los grandes monopolios energéticos que controlan la energía de este país, que mes tras mes, cuando sacan sus cuentas de beneficios, vemos que siguen subiendo. ¿no? El año pasado, Endesa y Verdrola habían ganado miles de millones de euros. Los trabajadores y trabajadoras cada día pagando nuevos récords en la factura de la luz. Por eso es hora de movilizarse, como digo, este es un primer paso, pero todavía queda, pues, mucho por hacer, ¿no? Eh, además, simplemente quería hacer también un apunte de que suben los precios de, como decía, electricidad, eh, suministros básicos, gasolina, combustibles en general, el precio de, de, de la compra, el precio de, nuestra, de los suministros básicos, de, la, de los eh, elementos básicos, ¿no? Y además es que esto se suma a los, seguramente, nuevos ataques que vendrán en el mercado laboral porque evidentemente esta crisis que estamos viviendo ahora mismo pretenden hacerlas pagar como las anteriores crisis, ¿no? Las anteriores crisis habían sido por medio de recortes directos, ¿no? Ahora se plantean nuevos escenarios, nuevos reformas laborales. Hay que recordar a este gobierno que tanto se llenó la boca también ...de medidas, de, de, bueno, de ser incluso el gobierno más social de la historia... ...que todavía sigue vigente la reforma laboral del Partido Popular... ...pero que también sigue vigente la reforma laboral de Zapatero de 2011... ...y esas dos reformas laborales han hecho un daño tremendo... ...a los trabajadores y trabajadoras de este país. Estamos seguros que los fondos europeos... esos fondos europeos que el presidente Pedro Sánchez dijo que iban a venir sin ningún tipo de condición ya hemos visto ¿no? en la historia las condiciones que ha tenido la Unión Europea, debe ser que estamos muy habituados a que nos den duros a cuatro pesetas, a que nos regalen dinero no pues esto volverá a ser como las anteriores crisis y las medidas vendrán y vendrán las condiciones y vendrán nuevas reformas laborales así que es el momento de salir a la calle, es el momento de luchar somos unas decenas persona de personas como decía antes pero tenemos que ser muchos más cada uno de nosotros y nosotras tenemos que Decirle a nuestros compañeros de trabajo, decirle a nuestros familiares, a nuestros amigos, que es el momento de luchar, que es el momento de movilizarse, que es el momento de salir a la calle. Contra este gobierno, contra la oposición, contra las eléctricas, es el momento de luchar. ¡Con nuestra vida no se juega! ¡Con nuestra vida no se juega! ¡Con nuestra vida no se juega!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 ¡Tarifazo! ¡Lucha popular! ¡Contra el tarifazo! ¡Lucha popular! ¡Gobierno de Iberdrola! ¡Nos cuentan muchas trolas! ¡Gobierno, Gobierno de Iberdrola! ¡Nos cuentan muchas trolas! ¡Gobierno! ¡Nuestra pobreza! ¡Sus beneficios! ¡Nuestra pobreza! ¡Este Gobierno no se atreve! Coyote! Engañéis nuestros derechos, no los defendéis. No los mintáis, no los, no los engañéis.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 ¡Esta situación! ¡Es hora de cambiar! ¡Esta situación! ¡Es hora de cambiar! ¡Esta situación! Hace unos días decía, fijaos, antes decíamos que el gobierno no está tomando medidas, ¿no? La oposición, ni mucho menos tampoco. Hace unos días también decía Pablo Iglesias, ya sabéis, es vicepresidente del gobierno en una tertulia radiofónica de la cadena a a SER, decía que las medidas que había que tomar eran las medidas que estaban tomando otros gobiernos europeos, unas medidas capitalistas, unas medidas, decía él, neo-keynesianas. Y hay que preguntarle al señor Pablo Iglesias, a Unidas Podemos, hay que preguntarle al gobierno, a la parte más progresista también del gobierno, si precisamente esas medidas capitalistas que se quieren aplicar son la solución. Si hemos llegado aquí hasta esta situación es precisamente porque los sectores en los sectores esenciales Incluida el sector energético, están en manos privadas. ¿Acaso se van a solucionar con medidas neo con medidas, por ejemplo, como la de crear simplemente una empresa pública que compita con el resto de empresas capitalistas en un mercado de electricidad donde vemos que día tras día se producen expolios a los trabajadores? No, la solución pasa por la expropiación sin ningún tipo de indemnización, como decíamos ahora. Por eso. Indemnización, expropiación, sin indemnización, expropiación sin indemnización, expropiación sin indemnización, expropiación, sin indemnización, expropiación, sectores esenciales, nacionalización, sectores esenciales. Nacionalización. Sectores esenciales. Nacionalización. Sectores esenciales. Nacionalización. Sectores esenciales. Nacionalización. Sectores esenciales. Nacionalización. Sectores esenciales. Nacionalización. Ninguna familia sin comida ni energía. Ninguna familia sin comida ni energía. Ninguna familia sin comida. ¡Sin vacilaciones! ¡Hay que comenzar con las expropiaciones! ¡Sin medias tintas! ¡Sin vacilaciones! ¡Hay que comenzar con las expropiaciones! ¡Sin medias tintas! ¡Sin vacilaciones! ¡Hay que comenzar con las expropiaciones! ¡Sin medias tintas! Sin, medias tintas. Sin, Sin, medias tintas. ¡Sin vacilaciones! ¡Hay que comenzar con las expropiaciones! See you to... ¡Muchas ¡Nos cuentan muchas trolas! ¡Gobierno de Iberdrola! ¡Nos cuentan muchas trolas! ¡Gobierno de Iberdrola! ¡Nos cuentan muchas trolas! ¡Gobierno Iberdrola! ¡Nos cuentan muchas drogas! ¡Gobierno de Iberdrola! ¡Nos cuentan muchas trolas! ¡Gobierno de Iberdrola! ¡Nos cuentan muchas trolas! no se atreve Bueno, son casi ya las 8 de la tarde. Muchas gracias por haber acudido a esta concentración que, como decía antes, seguramente no sea la última, porque es el momento de luchar en la calle, después de un ciclo de muchos años ya, en lo que apenas hemos salido a la calle para defender nuestros derechos, que sin embargo... Lo no están vapuleando porque en los últimos años solo hemos acumulado derrotas. Llevamos una pérdida de derechos desde las últimas décadas muy considerable. Por tanto, es el momento de salir a la calle y de decirle al gobierno, de decirle a la oposición, porque sabemos que independientemente de que gobierne quien gobierne, ya sabemos que hay una dictadura que es la dictadura de los capitalistas en este país. Y hay que decirles muy claro, hay que decirles muy claro que vamos a seguir luchando, que la próxima vez... Vamos a hacer más, que esta es la primera, pero que vendrán muchas más. Hace unas semanas, precisamente desde el gobierno, desde sectores del gobierno nos decían que hay que movilizarse en la calle. Bueno, pues aquí tiene la respuesta, en la calle. Compañeros, compañeras, muchas gracias por acudir, muchas gracias por respetar las medidas sanitarias, la distancia de seguridad, las mascarillas, porque esto también es, es un ejemplo de que de que el pueblo se puede organizar eh, perfectamente, de que podemos cumplir las medidas de seguridad. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos en las calles, nos vemos en la lucha. Muchas gracias. ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha!